Al predicador y evangelista el momento Gabriel Salguero. Si eso es para Dios, dáselo fuerte en esta. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Sí, sí, sí. Eso es para Dios, dáselo fuerte, sabe. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Lo mejor se merece Dios. Dios se merece. A ver, maestro, mi última noche, tú sabes que tengo que cantar. Antes, antes, quizás cuando muchos de estos jóvenes todavía no, han, no habían nacido, ni yo, de venir a la iglesia. My Lord, have mercy. si tú aprendes el misterio de la adoración, cosas cambian en tu vida la profundidad del secreto de la alabanza y la adoración ese secreto que aprendieron Pablo y Silas en la cárcel de Filipo que hizo temblar la cárcel el enemigo te quiere cabizbajo y moribundo pero si tú abres tu boca independiente de tus circunstancias y de tu adversidad y los vituperios que tú estás pasando. Y tú dices, Señor, yo te bendigo. Venga lo que venga. Aunque vengan los huracanes, yo te bendigo. Yo te garantizo que Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo en tu vida. Mira, yo veo los ejércitos de Dios moviéndose a favor de esta iglesia en esta noche. Los escuadrones de Dios moviendo las piezas a favor de esta iglesia. Chama, corre a la No, no sé mal bueno, bueno en esta noche si tú viniste a la expectativa el problema es que a veces venimos a la casa de Dios hoy es mi última noche con ustedes Y quiero agradecer al Pastor Roger Vélez, al Presidente Ambioris Shepard y a toda la juventud, hermanos y hermanas, que estuvieron a bien abrirle las puertas a nuestro ministerio. Nos hemos gozado, ¿verdad que sí? Seguro que sí, seguro. Oye la Palabra de Dios. Comenzamos en el Salmo setenta y ocho. Salmo setenta y ocho. versículo 9 salmo 78 verso 9 léalo conmigo por favor a la gloria del trino dios y bendición de nuestras almas edificación de nuestros espíritus la palabra dice los hijos de Efraín arqueros armados volvieron Uh -huh. Ni quisieron andar en su ley. Amén. Amén. Lea el versículo 9 otra vez y deténgase y reflexione en eso. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron en el día de la batalla. Segunda de Timoteo capítulo 4. Conmigo, segunda de Timoteo 4, 6. Lea conmigo hasta el 7: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora escuche por lo demás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 porque Él es el Rey de Reyes y el Señor siéntese por favor tuya es la gloria Dios hoy y siempre Amén dile a tu vecino todavía estamos en guerra otra vez todavía estamos en guerra una vez más todavía estamos en guerra Yo quiero que tú entiendas algo. En este ejército hay dos tipos de personas. Hay quienes, como dicen el Caribe, le meten manos a la batalla, lo que le echan ganas. Y los que viendo la batalla dan su espalda. Yo quiero que tú estés claro en algo. Nosotros estamos en la vislumbre de un destino espiritual Estamos a punto de experimentar algo grande dentro de nuestras vidas El reloj de Dios está avanzando Cristo viene ya Pero en esta época antes del rapto de la aparición de Cristo La iglesia va a hacer cosas que jamás se ha visto sobre la faz de la tierra ¿Por qué? Porque es Dios el que nos llama de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es Dios el que nos llama de la periferia a la profundidad. Es Dios el que nos reta a no ser cristianos superficiales, sino ser cristianos de raíces. Ser cristianos de convicciones. Ser cristianos de compromiso. Y es a esa gente en esta época que el enemigo de las armas está atacando Pero yo quiero que tú sepas algo en esta noche Dios está presto para abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida Y cosas que tu ojo no ha visto, ni tu oído ha escuchado Ni ha subido a tu corazón, es las cosas que Dios tiene preparado para ti porque tú le amas Y por eso... Porque tú estás entre el Jericó y el Jordán. Como nos dice en Números capítulo 22. Mientras Israel salía de las escorias de la esclavitud en Egipto, Estaban entre el Jericó y estaban en el Jordán. Entre la espada y entre la pared. Entre la salsa y el Guayacán. Estaban pasando por momentos dificultuosos, Pero en ese momento es que tú vas a ver la gloria de Dios dentro de tu vida. Y hay una guerra que se está desatando espiritual, sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuál es la iglesia que crece más en los Estados Unidos de América? ¿Cuál es la iglesia de mayor asistencia? ¿La evangélica? No. ¿La pentecostal? Tampoco. ¿La carismática? No. La Iglesia, de acuerdo a las últimas estadísticas que tiene mayor crecimiento en los últimos años, es la Iglesia. El fenómeno de la Wicca, the Wiccan Society, la sociedad de las brujas, está robando nuestra generación. Yo era maestro de escuela superior y las muchachas Tenían unos poderes que yo no lo podía creer. Podían cambiar su pelo con un hechizo. Le hacían hechizo a unos muchachos que no las querían. Y el próximo día el muchacho estaba detrás de ellas como un perro perdido. El poder de la magia negra. Y de la magia blanca. Y ellos dicen en sus escrituras. En sus libros que ellos no son satánicos. Que ellos adoran la naturaleza. Que su Dios, el Señor y la Señora, the Lord and his lady, están llevando a una nueva generación para que ellos puedan estar en contacto con el poder interior del alma, the inner power of the soul. Y la iglesia duerme mientras la batalla sigue fomentando. Y nuestros jóvenes van a las bibliotecas y a las librerías para comprar libros sobre el Wicca y sobre el poder de la brujería desde el 1996 cuando salió esa película que se llamaba The Craft más de, cada año más de 10.000 muchachas se unía a la organización de Wicca yo predicaba en Bethlehem, Pennsylvania y mientras yo predicaba esa noche era una convención de jóvenes, habían como 700 jóvenes en la organización. Cuando pasé al altar, la Biblia que yo tenía era en inglés. Y se me había olvidado mi Biblia en español. Y le dije a la muchacha que estaba más cerca del al altar, le dijo, préstame tu Biblia, porque la mía es en inglés, porque la de inglés se parecía la de español y tomé la que no era. Ella me dijo, ¿cómo no? Yo dije, ¿y usas la mía? Cuando abrí... Al pasaje que yo iba a leer en la Biblia, yo vi una solicitud para la organización de Wicca. Para la organización de las brujas, menos de 18 años. ¿Sabes qué? Esa solicitud era para ella. Y ella era la vicepresidenta de los jóvenes. Bienvenido al siglo XXI. Donde Satanás está cegando, entenebreciendo las mentes de muchos de nosotros. Y mientras vamos a los cultos de oraciones, dejamos nuestros jóvenes en la casa porque tienen que estudiar. ¿Qué es lo que están estudiando? Yo fui a la universidad. Yo fui a la escuela. Mis padres son pastores, pero ellos nunca me dejaban en casa para estudiar. Cuando yo llegaba de casa, yo iba a estudiar. Y terminaba. Y me gradué con honores, porque a lo primero primero y a lo segundo segundo. Dile a tu vecino, abre tus ojos. Dile otra vez, abre tus ojos. Estamos en guerra y el Espíritu de Dios está abriendo la mentalidad de la iglesia para que sepa que hay muchos soldados cayendo en la línea de la batalla. Hice un llamado al altar. Y la muchacha pasó y yo noté cómo ella estaba vestida. No era el uniforme de la juventud. Gótico, gothic. Todo en negro. Hay gente que se visten gótek y no son satánicos, pero hay quienes sí. Yo quiero que tú entiendas algo. En esta guerra necesitamos armarnos con las arras del Espíritu. Dile a tu vecino, hay que volver a orar. Dile como si tú comiste en esta tarde, hay que volver a orar. A un demonio no se le puede echar fuera con un Ph.D. ni con un Masters, Se necesita oración. Este género no sale, si no es con ayuno. ¿Y qué? ¿Y qué? Dile a tu vecino, volviendo a los básicos, volviendo a los básicos, con ayuno y... Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son en Dios para la destrucción para poder atar cualquier pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, oye juventud se va a levantar una ola en nuestras universidades, en nuestros colegios y en nuestros campos de batalla que se llaman la fábrica o la maquila y tú y yo tenemos que ir armados hasta los dientes, a esos lugares diciendo sobre nosotros la sangre de Cristo que todavía tiene ay yo estoy sintiendo una unción heavy aquí esta vez. Los hijos de Efraín Arqueros armados ¿Es posible estar armado y perder una guerra? Seguro que sí Déjame hablarte de los hijos de Efraín Expertos en la guerra Eran colegas de los de Benjamín que con una mano y una onda podían tumbarle una mosca de la nariz de un caballo. Expertos en la onda. Los hijos de Efraín, arqueros. Expertos, peritos, arqueros. Nos dicen que los de Efraín podían tirar el arco con la derecha o con la izquierda. Nacieron para pelear. Se criaron en la iglesia. Eran parte de la sociedad. Eran alqueros armados. Pero les faltaba algo. No tenían valentía. Nos dice la Biblia que cuando vino el día de la batalla, ellos tuvieron temor. Ellos comenzaron a temblar. Ellos comenzaron a decir... Yo no sé si este arco me va a funcionar para tumbar a mi enemigo. ¿Tú sabes lo que pasa, familia? Nosotros sabemos la Biblia. Te puedes citar textos fuera de contexto. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron en contra de ellos. Lo puedes citar. Pero cuando estás en medio de las tinieblas. Dicen en mi país no es lo mismo llamarlo que verlo venir. The taste is in the pudding. Hay que saber de qué tú estás hecho. Porque cuando todo el mundo está brincando y alabando y diciendo batalla no es batalla si no viene la guerra, todo el mundo está lleno de valentía. Pero cuando el cántico se apagó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 En caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Levántate oh Jehová, cierra el camino de nuestros perseguidores. Levántate Jehová y sean esparcidos delante de ti nuestros angustiadores. Cita la palabra, ese es tu arco, ese es tu arma ofensiva para ganar grandes victorias. Efraín tenía las armas, pero no tenía estrategia para ganar. Dile a tu vecino estrategia. Dile otra vez estrategia. Lo más malo en la vida es salir a la guerra sin estrategia. Esquima, la palabra griega, esquima, estrategia. Oye lo que te voy a decir alejandro el magno tenía 30 años cuando conquistó todo el mundo 30 años tenía alejandro el magno julio césar y no es chávez sino el emperador de roma los primeros siglos conquistó a toda gaula que es francia españa roma hasta las tribus germánicas que luego tumbaron a roma y él solo tenía 32 años Y Cristo A la edad de 33 años Gritaba desde el Golgota Tetelostai Que quiere decir Consumado Es ¿Qué es eso consumado La palabra griega Nos refleja al mundo Greco romano cuando los emperadores estaban encima de un monte Y cuando ellos veían que sus soldados Iban avanzando de tal manera Que la, la batalla no se podía perder El cabo, el lieutenant Corría al general y le decía Ya nosotros estamos ganando la batalla Dile al general que pronuncie algo Y el lieutenant iba hasta el general Y el general iba a galope Hasta la cumbre de la montaña y cuando llegaba a la cumbre de la montaña, tú sabes lo que el general decía Cuando él miraba el valle de la guerra, que sus soldados no podían perder Él decía, la guerra y la batalla ya no se pierde Hemos avanzado de tal manera que no se puede perder Y cómo los soldados sabían que había llegado a ese punto Porque el general romano gritaba, Tetelostai, consumado es y cuando los soldados escuchaban que el general decía, consumado es, todo el mundo decía, ya la batalla se acabó, ahora vamos a echarle ganas. Ah, vamos a terminar con los enemigos que están delante de nosotros Hace dos mil años un poco menos o un poco más De acuerdo a aquel calendario tú estás leyendo Que Cristo dijo "Te te lo estáis Ya está consumado Lo único que tú tienes que hacer es tomar el botín de la guerra Tomar todo lo que queda de lo que ya Cristo destruyó Dile a tu vecino ya está consumado ya, ya Ya está consumado Pero ya la guerra está ganada Pero tú tienes que echarle manos a la batalla ya Cristo, públicamente, hizo una demostración de los enemigos nuestros. Pero ahora tú y yo tenemos que vivir en la victoria que Cristo nos ha asegurado. Oye bien, cuando yo comencé a predicar, hace unos días atrás, mucha gente me decía, tú te vas a cansar de esto, Viajaba hoy con el hijo del pastor de New Jersey acá. Mientras nos cenábamos, mientras almorzábamos en la mesa de mi casa, el tesorero del ministerio llegó a casa y comenzó a decirle al hijo del pastor, ¿Cómo te gusta viajar con Gaby? Viaja mucho y empezaron a bromear. Y mira lo que pasó. Él comenzó a decirle que en la, el último mes... En las últimas cuatro semanas, tres personas del ministerio al cual nosotros pertenecemos, se rajaron, se dieron por vencidos, se cuitearon, dicen en algunos países. Tres en un mes. Uno me llamó y me dijo, esto no es para mí, sigue tú solo. Otro, mientras íbamos de viaje, me entregó las llaves que tenía y me decía, me dejas en casa y nunca me recojas otra vez, que esto es mucho para mí. Y otro me dijo, no es que no quiero ir contigo, es que tengo muchas cosas que hacer. Éramos un ministerio, seis, siete, ocho personas, y de las ocho bajamos a cinco, cuatro, en un mes. Me metí en el cuarto de oración y comencé a hablar con Dios y le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dios me hablaba. Y me decía, Gaby, hay un espíritu de desánimo que está atacando a la gente. Yo quiero que tú oigas claro en esta noche, el desánimo no respeta a nadie. Él toca a todas las puertas, pastores, evangelistas, líderes, Maestro, profeta, todo El desánimo, hola, ¿está alguien allí? Tú comienzas a orar y de momento se te quitan las ganas de orar Hace tres meses atrás comenzaste a orar a las cuatro de la mañana Después de tres semanas como que ese ímpetus de orar de madrugada se te fue ¿A dónde se fue? El espíritu del desánimo que visita la iglesia Diciendo que tú no puedes Pero si tú comenzaste algo Debes determinarlo Si yo comienzo algo Debo determinarlo Pablo le escribía a su hijo Timoteo Al fin de su vida Y él decía, óyeme Yo he, he peleado la buena batalla Y he terminado la carrera Dile a tu vecino, termina lo que empieza Dile otra vez, termina lo que empieza aunque el enemigo venga contra ti como un río El Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él Ninguna arma forjada contra ti Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y cualquier lengua que se levante en contra de ti en el día del juicio La condenaremos Tú eres más y no menos El Espíritu de Dios tiene una victoria grande para ti Pero tú no te puedes dejar o dar por vencido a mitad del camino Dile a tu vecino sigue peleando, sigue peleando Sigue peleando Como el conejo de Energizer Sigue corriendo Como el conejo de Energizer Just keep going and going and going and going No te puedes dar por vencido Nos dice Lucas capítulo 9 versículo 52 Ya que ha puesto la mano en el arado No mires hacia atrás Porque si miras hacia atrás No eres digno del reino Dile a tu vecino Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Y te lo voy a repetir Por si acaso no lo oíste el viernes Con Cristo sí Se sí dile a tu vecino sigue marchando, sigue marchando sigue marchando, este ejército solo tiene un toque en su trompeta, no es retiro, es al avance, al avance y al avance y no nos vamos a detener hasta que lamemos las cuatro contornos de la tierra, dile a tu vecino al avance, al avance, al avance al avance al avance no tenemos tiempo que perder, Cristo viene y necesita un ejército que diga vamos a conquistar tierra, vamos a conquistar a Virginia, vamos a conquistar a toda la costa este Este monte es mío Porque Dios me lo prometió Y yo voy a seguir hacia adelante Y si nadie quiere orar Yo voy a orar solo Y si nadie quiere ayunar Yo ayuno solo Y si nadie quiere estudiar en el instituto bíblico Y tú eres el único alumno Trae tu biblia, tu cuaderno y tu bolígrafo Y siéntate porque con uno y Dios Somos mayoría a tu vecino, adelante, adelante, adelante, adelante. Firmes y adelante, huésped de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Hay algo que acaba con nuestra generación. Y eso se llama el conformismo. Empezamos algo y a mitad de camino lo tiramos al suelo. Porque en este mundo, en este siglo todo es rápido mcdonalds rápido por la ventana internet rápido la red de, de la computadora celular que hemos oído en esta campaña tres o cuatro veces mientras estoy predicando sonando todo está al alcance todo es rápido y hemos perdido la presación por algo que se llama proceso Oye generación, a ti nadie verdad que te da el diploma a menos que tú vayas paso por paso y cuando te vas a graduar de cuarto años te van a dar un examen por lo menos en New Jersey de proficiencia a ver si hiciste lo que y estudiaste lo que tenías que hacer lo mismo si quieres promoción en tu trabajo te dan un examen entrevista lo mismo en lo espiritual es un proceso Nadie va de la jardinera espiritual a la universidad espiritual. Porque Dios quiere saber con qué soldado Él está contando. Qué tipo de persona Él está comenzando. Cuando comencé mi ministerio, entrevisté, entrevisté a mucha gente. Y dije, oye, yo estoy contigo. Donde quiera que tú quieras. Tenía más de 20 comenzando. Ya te dije que estábamos en 8 los otros días y ahora estamos en 5 o 4. Porque no es, esto no es del que lo empieza Empezar Muchos lo hacen Pero esto es para el que lo termina El que tiene la fibra para terminar lo que Dios ha puesto en sus manos Si Dios ha puesto una misión, un talento, un ministerio en tus manos Si tú has comenzado a trabajar en eso Dile a tu vecino termina lo que empiezas Dile termina lo que empiezas yo quiero ser claro yo quiero ser claro no va a ser súper fácil la iglesia no es McDonald's donde tú pides dos Big Macs papas fritas y una batida y viene en los 15 minutos y Cristo no trabaja para McDonald's la iglesia tampoco es un club social la iglesia es el organismo el cuerpo místico de cristo y el cuerpo místico de cristo tiene que crecer como cualquier cuerpo natural todo en lo natural es una plena manifestación de lo que ocurre en lo sobrenatural y si el cuerpo natural crece el cuerpo espiritual crece pero hay algo que se llama dolores de crecimiento growing pains y si tú y yo queremos que, que queremos crecer tenemos tener fuerzas para resistir los dolores de crecimiento oye bien Pablo comienza a predicar y Pablo pasa entre falsos hermanos sufre naufragio tres veces 40 azotes menos uno tres veces lo dejaron como muerto en listra y en derbe Pablo pasa por cosas y mira qué atrevido es Pablo al final de su carrera. He peleado la buena batalla. Si yo soy Pablo, yo no la llamo la buena batalla. Esta es la única batalla que llaman buena. La batalla que tú estás peleando es buena. Aunque estés sangrando por todo tu cuerpo, dile a tu vecino, la batalla es buena. Dile otra vez, la batalla es buena Dile otra vez, la batalla es buena Porque si tú sufres los golpes de la batalla Tú tienes una corona Tú tienes un galardón y encima de eso, nosotros somos el único organismo que podemos decir que tenemos Dios al lado nuestro peleando con nosotros. Que nuestro capitán es Cristo, el invisible y también invencible, el, la roca inconmovible de todas las épocas y todos los tiempos. Dile a tu vecino: esta batalla es buena. Aunque tengas que llorar la batalla es buena Porque este leve peso de aflicción Producirá en nosotros un mayor peso de gloria Si tú estás sufriendo por vituperios ahora Acuérdate que no vas a sufrir para siempre Si tú te afincas de tu fe Si tú echas manos a la vida eterna Y si tú dices Señor tú me llamaste Y yo voy a pelear por lo que tú viviste en tus manos Esta batalla es buena porque tu galardón viene Dile a tu vecino ahí viene tu galardón Dile otra vez ahí viene tu galardón el cantante decía, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Dile a tu vecino, lo tuyo viene este año, lo tuyo viene, lo tuyo viene, pero firme, lo tuyo viene, pero sigue peleando. El diablo te está tirando puños, pero tus manos están libres también, ¿verdad? Las manos, el diablo no es el único que tiene manos libres, la iglesia también tiene. Deja de estar quejándote tanto diciendo el diablo tiene las manos sueltas Dios también tiene las manos sueltas Y Dios también sabe pelear Se dice de él, él es Jehová varón de guerra Ay el diablo me está, me está dando y Dios no tiene las manos sueltas ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová Subirá con renuevo Dios está comenzando a hacer algo y cada vez que Dios comienza a hacer algo, el diablo quiere impedirlo Diciéndote a que no puedes, pero tú dices yo puedo A que no se logra esta visión, a que se logra en el nombre de Jesús A que tu ministerio nunca va a desarrollarse, a que se desarrolla en el nombre de Jesús A que nunca vas a tener una grabación, a que grabas en el nombre de Jesús A que Dios te va a usar sanando a los enfermos aunque tu cuerpo está enfermo y el diablo te dice, te vas a morir, a que no te mueres en el nombre de Jesús. A que vives en el nombre de Jesús. A que recibes restauración en el nombre de Jesús. Dile a tu vecino, pelealo, pelealo, pelealo. No dejes que el diablo salga con la suya. Hay una pelea por tu futuro, pero tú tienes que tener fibra. Tú tienes que tener valentía y decir, diablo, conmigo no. Con otros sí, pero conmigo no. Conmigo está el poderoso de Israel. Pelearán contra el cordero. Pero el cordero los vence. Hay una guerra en contra de la visión de esta casa. Pero Dios ya ha movido sus escuadrones a favor de esta visión. ¿Quién dijo que no? Que no había victoria. Habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí. Que si venceremos y aunque Satán no quiera a nuestra meta llegaremos Oye lo que te voy a decir El enemigo ha hecho fuerza pero mira lo que el salmista comenzó a escribir Él estaba en una cueva huyendo de Absalón su hijo que era usurpador del, del trono Y él dijo me empujaste con violencia para que me cayese Terrible El diablo cuando empuja, empuja con violencia porque Él quiere arrancar tu visión y tu sueño Arrancar tu propósito Arrancar tu esperanza El salmista escribía Me empujaste con violencia para que me cayese Pero, dile a tu vecino, pero Dile otra vez, pero Si sí, siempre hay una cláusula espacial Dile a tu vecino, pero Oíste Vélez El enemigo nos empujó con violencia Para que cayésemos Pero Coma Nos ayudó Jehová El diablo tiene planes Pero Dios tiene planes también El diablo tiene conspiraciones Pero Dios tiene inspiraciones Para que tú hagas algo más Para que tú te levantes De la incertidumbre Y de la conformidad Y digas yo voy a pelear esta batalla y yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo sé que hay gente que duda de ti. ¿Cuántos cuánto han dudado de ellos antes? Déjame ver tu manual, Manuel. Tú no puedes. Eso es mucho para ti. En Puerto Rico dicen, pero flaco soñando con longanice. Eso es mucho para ti. Pero tú puedes. Y tú lo vas a hacer. Pero tú necesitas armarte de valentía de coraje y de certidumbre he peleado la buena batalla muchos de nosotros nos hemos cansado en el camino ya estamos fatigados ya estamos con la lengua por fuera estamos en el último asalto y ya están contando hasta el número 10 y el enemigo piensa que va a salir con las suyas mofándose sobre nuestro cuerpo herido pero la campana no ha sonado todavía el libro no se ha cerrado todavía Dios no ha terminado todavía y tú y yo tenemos que aceptar el reto de creer a Dios y aunque parezca que tú estás batallando solo, Dios está contigo. No pierdas tu ánimo. Aunque hayan empezado con 10.000 y ahora están con 300 hombres, todavía tú eres los valientes de Gedeón. Aunque haya empezado con una muchedumbre y el populacho no haya seguido, todavía con los 300 vamos a derrotar a los amalecitas delante de nosotros. Aunque no tengamos armas jabalina y espada, tenemos una vasija llena de aceite con unos espejos. Oye lo que te voy a decir, el momento ha llegado para que digamos, vamos a expandirnos. El profeta Isaías escribía y decía, ensancha el sitio de tu cabaña, estacas de tu tienda, pero cada vez que tú vas a extender las estacas de tus tiendas Tienes que acordarte que para extender las estacas Tú vas a conseguir terreno que no es tuyo Vas a meterte en el terreno del enemigo Vas a meterte en una batalla terrible Y tú y yo tenemos que decir Si vamos a hacer esto, estamos preparados para lo que vamos a hacer Estamos dispuestos a dejar hasta sangre por esto hasta la muerte vamos a pelear por nuestra visión. Yo comencé diciéndote que en este milenio la iglesia satánica es la más que está creciendo. No es que las, las más, no es la más grande en población, pero está creciendo exponencialmente. Al fines del 99... Había más de 10.000 personas en Río de Janeiro, Brasil, en Centro y Suramérica, en todo el mundo, en un ayuno. Más de 10.000 personas en un ayuno. No eran cristianos los que estaban en el ayuno, pastor. ¿Quién estaba en el ayuno? 10.000 personas de la iglesia satánica ayunando. Diciembre 31 de 1999. ¿Por qué estaban ayunando? Ellos estaban con sus vasos y sus platos volteados al revés, diciendo, Señor Satanás, en el nuevo milenio, tumba a los predicadores. Haz que los pastores e evangelistas caigan en fornicación y adulterio. Señor Satanás, quita del deseo a esa iglesia de ayunar y de orar. Señor Satanás, entretiene la juventud con el materialismo y el secularismo. Diez mil miembros satánicos, orando diciembre 31 para despedir al año, anunciando guerra en contra de la iglesia. ¿Y a dónde estábamos nosotros el 31 de diciembre? Abre tus ojos, que ya es de día y la noche llega en cual ningún hombre pueda trabajar yo predicaba en Nueva York y me llaman tenía una campaña de tres días viernes, sábado, domingo y el sábado por la noche me llaman Gaby, regresa a casa necesitas estar en casa ¿por qué? no te lo puedo decir por el teléfono llega Usted sabe cómo es eso, uno se pone nervioso, está ansioso por llegar, llegué a mi casa, tardísimo, por la madrugada, estaban esperándome, un pastor me había llamado, un pastor que es muy amigo mío, ya está en la isla de Puerto Rico, me llama y me dice, Gaby, ven a mi casa y ora con nuestra familia, yo dije, oro mañana, no, ora hoy, llego a la casa, y para sorpresa mía, el hijo del pastor lo habían encontrado muerto. ¿Muerto de qué? Sobredosis de heroína. ¿Cómo murió? ¿Quién sabe? Lo encontraron al lado de la cama, arrodillado. Nadie sabe a donde él abrió sus ojos. Todo es especulación. Hicimos, no pudimos regresar a la campaña, hicimos oración y arreglos fúnebres. Cuando llego para el último día del velorio, el pastor me llama y me dice, Gaby, y ahora yo te voy a explicar por qué yo hago lo que hago. Y ahora yo te voy a explicar por qué yo le tengo una guerra fría al enemigo porque yo estoy cansado que mis amigos mueran en la droga yo no estoy aquí para hacerlos sentir bien esto no es un congreso de éxtasis emocional hemos llegado a la casa de dios para ser retados por el espíritu de dios ejército de dios hemos perdido soldados porque muchos de nosotros incluyéndome a mí me he dormido en el día de la batalla y mi compañero que se crió conmigo murió de sobredosis porque cuando él se descarrió a mí no me interesó ir a visitarlo porque yo estaba muy ocupado, porque mi agenda estaba muy llena, porque preferí ir a conferencias y convenciones mientras mi vecino se moría de droga esto es una guerra por el futuro de nuestra iglesia y el pastor me toma de la mano Roger y me dice me, él me dice Gravi Gravi corre con el evangelio que nuestros muchachos se están muriendo con lágrimas en sus ojos él me decía Gravi corre con el evangelio desde ese momento decidí tener una guerra incansable donde quiera que yo voy, mucho más de hablarte, de brincar y saltar que quiero hablar de compromiso con Cristo que necesitamos ser convertidos de vera que si hablamos lenguas humanas y angelicales y no tenemos amor, no somos nada Que cuando se acabe la convención, mira alrededor. ¿Quién no vino a la convención? ¿Y por qué no vino? Llámalo y dile, te echamos de menos. No podemos perder ni un soldado en esta guerra. <risa> un año después de eso, a las cuatro de la mañana, mi tía política me llama. Llama a mi familia y me dice, corre, que acaban de llevar a tu tío en la ambulancia mi tío ya había aceptado a Cristo pero él se estaba muriendo de sida cuando llegué al hospital ya tío había partido para estar con el Señor y lo último que me acuerdo que mi tío me dijo fue unas semanas antes de ir a Honduras mi tío me llamó a su cuartito mi tío pesaba quizás 95 libras, y es más alto que yo, era más alto que yo, y era un boxeador fuerte, más fuerte que yo, 95 libras, su rostro demacrado, su piel desgastándose, sus ojos hundidos, me sentó a la mesa, a la cama y me dijo, Gaby, después que yo me vaya, Acuérdate, que no permitas que esto le pase a otra persona. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Y él comenzó a leerme lo que me decía Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Mi tío se estaba muriendo, pero me estaba animando a pelear esta batalla. Y tío me decía... Semanas o quizás meses antes de morir. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Y he guardado la fe. No importa si tú eres famoso o no. Tú no necesitas título para ser soldado en esta guerra. Tú no necesitas ser llamado evangelista no necesitas credenciales para pelear lo único que necesitas es la pasión y el deseo para hacerlo pastor reconoceme para que yo haga algo levántate y tírate a la calle y a los cuatro vientos pronúnciale que Cristo viene ya puedo hablarles la verdad en esta noche puedo hablarles la verdad puedo hablarles la verdad no nos vamos a predicar a nosotros mismos ya. Que nuestras campañas de jóvenes no sean solo a invitar a otras iglesias. Que la campaña de jóvenes sea meterse al punto y decirle muchacho. Hay algo en la iglesia que se llama poder de Dios. Que te puede libertar. Que nuestras campañas de damas no sean solo vestirse de uniforme. Invitar a otras damas sino a invitar a la vecina, a la comadre, a la tía y a la sobrina y decirle ¿qué haces perdiendo el tiempo, tú no sabes que estamos en una guerra y tu vida peligra dile a tu vecino todavía estamos en guerra, dile otra vez todavía estamos en guerra esta guerra espiritual que comenzó en el tercer cielo Cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios Y se le llevó una tercera parte de los cielos Todavía sigue Esta guerra espiritual Donde la serpiente antigua Contestó a Eva y le dijo con que Dios ha dicho Todavía sigue Esta guerra espiritual Mostrada entre los filisteos y los israelitas Todavía sigue Esta guerra espiritual del libro de los jueces Entre los amalecitas y los israelitas Todavía sigue Esta guerra espiritual que nos muestra Débora En contra de Císara Todavía sigue esta guerra espiritual Que nos muestra David contra Saúl Lo natural contra lo espiritual Todavía sigue esta guerra espiritual Que nos muestra Salomón Yendo tras los dioses de Batseba Y los ídolos de Babilonia Todavía sigue esta guerra espiritual Que nos muestran los profetas Isaías Jeremías, Daniel y Ezequiel Cuando vino Nabucodonosor y los llevó en el exilio. Todavía sigue esta guerra espiritual Del libro de Mateo Donde Cristo vino después de 40 generaciones Y se se encarnó en carne Y nos dijo que Belcebú tenía que echarlo fuera Todavía sigue esta guerra espiritual Que cuando la iglesia se fundó Allá en el primer en La iglesia primitiva Y Nero levantó a Roma Y la encendió en fuego Y dijo que eran los cristianos Todavía sigue Esta guerra espiritual Que le costó la vida al apóstol Pablo Que le cortaron la cabeza De acuerdo a Josefo, El historiador esta guerra espiritual que le costó a Pedro, de acuerdo a los historiadores, la vida crucificado al revés, sigue todavía. Esta guerra espiritual donde el teólogo Juan lo tiraron a la, la isla de Pasmo para exilio, todavía sigue. Esta guerra espiritual donde llevaban a perpetua a una muchacha de 25 años que tenía un bebé y le decían, niega a Cristo, te matamos el Hijo. Y ella dijo, lo veré en el cielo. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a servirle a Dios? Esta guerra espiritual que le costó a Justín martir la vida. Esta guerra espiritual que ahora la iglesia quizás no está poniendo su vida en este país, pero en otros países en los rincones de la tierra, en la China comunista y en Corea, donde tenemos la iglesia subterránea, y nosotros pensamos que no estamos en guerra. Nos puede costar la vida, pero hay que hacer algo por el Evangelio. Nos puede cortar la reputación, pero hay que hacer algo por el Evangelio nos puede costar finanzas pero hay que hacer algo por el evangelio ay yo no voy a dar más siempre están pidiendo pero es para el evangelio ¿en qué tú puedes invertir que es mejor que el evangelio? haz tesoro ahí arriba donde el orín y la polilla no corrompe. porque donde está tu tesoro ahí también está tu corazoncito dile a tu vecino todavía estamos en guerra oye joven Oye, jovencita, oye, escúchame. Mírame a los ojos y escucha las palabras de este predicador. Yo estoy plenamente persuadido que nosotros somos la gente que podemos sacudir al mundo. Yo lo creo. Que de ustedes, y de ustedes, damas, y de ustedes, caballeros, Dios puede sacudir las naciones. Yo estoy persuadido y convencido. Que Cristo ya viene Pero antes que Cristo venga El Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo Entonces Vendrá el fin Yo estoy convencido Que tú y tú y tú Son parte integral de este ejército Y tenemos que hacer algo Después que hables lengua Predícale a alguien Después que lea la Biblia Explícale esa porción al enuco que está pasando por tu lado. Es momento de avanzar con este evangelio. Dios tiene algo grande para ti. Y es por eso que el enemigo te está atacando. Oye lo que te voy a decir y cierro. Tú sientes una presión increíble cuando tú estás listo para hacer un proyecto para Dios. Tú sabes por qué esa, ese peso... Esa presión viene por lo que, porque lo que tú vas a hacer es grande. Y si la victoria es grande, la batalla es. Y si el conflicto es grande, la victoria es. Por eso el enemigo te está tirando con todo lo que tiene. Pero no te, des, no te desesperes ni desmayes. Es porque Dios tiene algo grande para tu vida. Pastor, ¿por qué esto me está pasando? Porque Dios quiere hacer algo por tu vida. Dios quiere hacer algo con tu familia Y las cosas te van de mal en peor en tu familia Los platos están volando Todo el mundo se está revolucionando Pero Dios va a hacer algo en tu familia Él va a salvar tu hijo Él va a salvar tu hija Y por eso el diablo se está revolcando Porque Él sabe que este abuso se, ya se le va a acabar Dile a tu vecino, ahora viene la victoria mía. Ahora viene la victoria mía. Yo he peleado, yo he orado, yo he ayunado. Se acabó el abuso. Dile a tu vecino, ahora viene lo mío. Déjame ver esa mano, esa mano. Ahora viene, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. El enemigo me ha empujado con violencia. Pero Jehová, tú me vas a ayudar. Ahora viene lo mío. Pelearán contra ti, oh Dios. Pero tú les vencerás. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile a tu vecino, victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Victoria, victoria, victoria Todo lo que Dios dijo para tu vida Dios lo va a hacer al pie de la letra Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo dijo y Él lo hará Dile a tu vecino eso es mío, eso es mío, eso es mío, ese monte es mío Aunque tenga que tumbar los gigantes de Anató, Aunque los gigantes de O que estén allí Dile voy, voy para el monte, voy para el monte, voy para el monte Voy a buscar lo mío, diablo te equivocaste Tú estás allí pero yo te voy a... Ese monte es mío, esa bendición es mía Ese ministerio es mío, esa familia es mío Ese vecindario es mío, voy para el monte y voy a conquistar Dile a tu vecino, es la noche de la batalla, es la noche de la batalla. El diablo te dijo que no puedes, pero yo digo que tú puedes en el nombre de Jesús. El monte de esta iglesia, el monte de estas iglesias aquí de Virginia, el monte es aquí de Annandale, de Viena, de Fairfax County, el monte de la iglesia en Fairfax County, en Annandale, en Viena. Dile a tu vecino, el monte es mío, el monte es mío. I don't look too big, but I'm big. I don't look too strong, but I'm strong in Jesus' name. Yo voy a conquistar el monte. Dile, joven, vamos, vamos, vamos, vamos, pa vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Iglesia, iglesia. Aunque haiga un huracán frente a ti, tú le vas a decir al huracán, calla y enmudece, porque lo que Dios me prometió, eso es lo que yo voy a recibir. Pelea si puede, tira lo que si puede, pero yo no me voy hasta que yo consiga lo mío. Oh yeah. Una pelea espiritual. Gente orando contra ti. Yo estaba en la República Dominicana y me echaron en el café una mogolla de pelo. Con uña de gato. Y yo no sé qué más me echaron ahí. Me invitaron a la casa y yo dije, vamos para allá. Yo pensaba que yo iba a evangelizar. Ellos lo que querían era matarme. Ese flaco no va a predicar más aquí. Cuando fui para allá, me tomé el café. Y todo el mundo se me quedó mirando. Cinco minutos mirándome. Pensaba que había algo mal en mi camisa o algo. A los 10 minutos, todavía me estaban mirando sin hablarme. Yo le dije: Óyeme, ¿no tienen otra taza de café? De momento, viene la señora de la casa, la ama de la casa, y me dijo: Óyeme, ¿no tienes dolor de estómago? Yo dije: No, quiero más café. ¿Cómo que quieres más café? Nosotros queremos matarte ¿Por qué no te estás muriendo? Yo dije, yo no sé El bustero está bueno Ella me dijo Es verdad que el Dios que tú sirves es grande Toda la familia se convirtió Pelearán contra ti pero no te vencerán, porque yo haré de ti como muro fortificado de bronce, como columna de hierro. Y yo te libraré de la mano de los malos y te de la mano de los impíos, dice Jehová de los ejércitos. Dile a tu vecino, la victoria es mía. Levanta tu mano y la victoria es mía. Tú estás en guerra, pero una cosa está garantizada. No te van a vencer, porque dentro de ti está la unción del santo. Tu justicia irá delante de ti y tu salvación se dejará ver pronto. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dile a tu vecino, no seremos vencidos. No seremos vencidos. Hay una un plan para esta iglesia. Hay un plan para los ministerios de esta casa. Y es por eso que el enemigo se ha levantado con grande ira. Pero oye, hoy oh iglesia de la Biblia. Todo lo que Dios prometió, Él lo va a hacer. Y las puertas que Él tiene que abrir, Él las abrirá. Porque Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí donde tú estás, levanta tu mano solo en señal. Que tú crees a Dios. El diablo dijo que tu hijo nunca se va a convertir. Mentira del diablo. Antes que se acabe el año, lo vamos a proclamar a los pies de Cristo. El diablo dijo que su esposo nunca regresa. Mentira del diablo. Él viene, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. te vas a morir de esa artritis mentira del diablo por su llagas fuimos nosotros curados el herido pues por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él. ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades el ministerio de Dios se va a traer en vigencia a esta iglesia, dile a tu vecino aquí viene la victoria ponte sobre tus pies iglesia batele tu manita a Dios Estamos en, en pelea, pero lo bueno es que ya al fin se sabe. El pastor está muy interesado en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. No sabemos cuándo va a explotar la bomba del tiempo entre los árabes y los israelitas. Pero sabemos que ya. No sabemos si el lunes, martes, miércoles... Pero es ya Pero mientras Dios está moviendo su reloj histórico Su reloj espiritual dentro de la iglesia también se está moviendo Todas estas señales Todos estos pleitos entre Ismael e Isaac Nos están señalando que tenemos muy poco tiempo Y que Cristo nos está tirando mensajes desde arriba he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una pelea por tu futuro. Pero Dios quiere que tú pelees la buena batalla, el salmit, el apóstol Pablo, decía: si retrocedieres, no agradecería su alma en Puerto Rico lo traducen para atrás ni para coger impulso hay que echarse para adelante Dios me hablaba en este año y me decía Gaby yo te abro puertas solamente si tú eres fiel por, para caminar por ellas Dios va a abrir puertas en tu vida en tu ministerio en, en tu espíritu pero una vez que la abra lo que tú tienes que hacer es valiente para caminar por ella levanta tu mano iglesia hay fuerzas para tu vida si te sientes estancado en un nivel espiritual hay fuerzas para tu vida y el enemigo dijo, hasta aquí llegaste, hay propósito para tu vida. Unción fresca para tu vida. Yo quiero en esta noche orar contigo. Oye bien, antes de orar por la iglesia, yo quiero saber si hay alguien que no conoce a Cristo. Hay alguien que dice, Gaby, yo di mi espalda a Jesús Pero estoy vacío, estoy vacía Ya no puedo más vivir en la periferia Alejado, forastero de la gracia de Dios Amigo o amiga Anoche tuvimos un buen grupo que dijo Jesús Te necesito Sé inteligente en esta noche La Biblia dice que el inteligente busca a Dios es el necio que dice que no hay Dios, pero el sabio busca a Dios. Mientras la iglesia inclina su cabecita alrededor del santuario. Si tú estás descarriado o descarriada, o quizás nunca has conocido a Cristo, hermano, si tú invitaste a tu vecino o tu vecina para que escuchara no al predicador, sino el mensaje del perdón, dile. Pasa al altar. Ser reconciliado con Dios. Permite que.